de mía la huerta que está dando entre ti para tu casa señora se llamaba <ríe> de la capital marvel con el de el malo ese que no sabemos quién es y el... ¿Cómo se llama? No sé, este tío de qué iba. Más de una pena. Es que eh, no quería ni dispararle. Ay, ¿cómo puede tú estar jugando aquí, amigo mío? Con gente de tantos puntos, pobrecito. Wow ¡Qué muerte tan épica! Me empoteo así. ¡Hostia, tú, tío! Ah, no, que es un bot Es un bot, tío la ha cagado, macho, eh la ha cagado muchísimo, tío La ha cagado mogollón, tío Era un puto bot, tío Bueno, y él también lo es Qué coño Voy a partirle la cara, tío O sea, por el poder de chun -Li? ¡Por el poder de Chun-Li! ¡Oh, ¡Ajá! ¡Ja, ja! A un maestro del Tekken le vas a desafiar bueno, cuando he visto que estaba en blanco Corrió poco para matar. <risa> a ver, ¿para qué mentirnos? ¿eh? Ah <risa> toma, pero es que me rayo, Para aquí arriba os lo he dicho Este es el que tiene el high ground supremo Es el que más mal rollo da Por supuesto Da mucho mal rollo Papá, eh, cuéntanos un chiste, hostia Yo soy de chiste, o sea, soy malísimo en los chistes, tío A ver, uff Hemos tenido suerte, ¿no? no obstante hemos tenido suerte Lo malo que tenemos que es girarnos para acá Vale y ahora por pues, para pues, acá. Easy. Va a estar duro, la partida va a estar dura, pero por lo menos hemos recuperado en ese aspecto un poquito más, ¿no? Eh, es que claro, tío. Es que yo soy muy malo contando chistes. Iba a contar el chiste de los tomatos que. Eh, los tomates que cruzan la calle. Sus, sus sus chistes no son muy graciosos. Nicole me conoce en ese aspecto, en ese ámbito eh, Es que mm, se me da como el culo Yo me río, yo me río Yo me río, porque vuestro humor es Bonico y es gracioso Pero mi humor es como eh, una tortuga boca arriba La verdad, ¿Para qué mentirnos? Ojalá que se tire una cama elástica El mamonzón este, a ver Vale, es que está aquí arriba, tío Está aquí arriba y no sé hasta qué mundo Vale, nada, nada, no, yo, yo me piro para mi, pa mi mundo ¡Hostia! Dios, tío, lo sabía, bro. Lo sabía que me iba a joder, tío, un nota este. Pero bueno, solo me ha pegado un escopetazo. Vamos a ver quién tiene el Hide Supremo. Vale, yo no soy el del Hide Supremo, apaga. No soy yo, tío, qué putada, ¿eh? One, Samsung Vale, vale, me van a hacer pocos a mí. Vale, me lo van a tirar a mí, ¿eh? ¿no? Puta madre. Vale, tenemos que... Que, que este spam, tío, ¿de dónde viene, bro? Creo que soy el del máximo... Oh, qué! Estaba aquí arriba. Terrible mamonzón, tío. Oh, oh. Vale, me tiene, ¿eh? ¡Coño! ¡WOW! ¡Let's fucking go, bro! Something interesting, when you have this fucking skin, bro You can do it. do it! Just do it! Just do it! Just do it! Su muela, me iba a encerrar a mí Me iba a encerrar a mí ¿Tú me has visto cara de tonto? <laughs> ¿Tú me has visto cara de tonto? Me iba a encerrar bien en el mismo sitio A tu casa con 38 menos en la cabeza, ¿vale? Y de tu ese, cómo me quieres disparar, tío. Es ridículo, o sea. Miradlo cómo está, se nota ahí, tío. Ah, vale, que me está disparando aquí. Otoma... Estamos finos hoy, eh. Después de calentar, estamos finos, eh. Estamos finitos. Me con su. ¿Me vas a disparar más, tío, a la estructura, perro? So, perrillo. de carne, sándwich de queso, qué grande. Ahora, ahora pongo la encuesta, <ríe> me encanta. Ah, que me lo está tirando todo, ¿no? O sea, eres, eres retrasado, más no poder, tío. Eres gilipollas, bro O sea... Vaya gilipollas, bro Vaya bobo Que flipas, tío Mira, mira Mira el puto bot, chavales ¿Estáis viendo el bot? Mira cómo me, Que me lo vas a intentar tirar encima, tío O sea, será... Habráse visto Me equivoqué Era eh, crucero Y me lo acabo ¡Ah! Me lo acabo Y voy a clase sin problema, campeón Ya me jodería Julio, ¿cómo estamos, mi hermano? ¿Cómo va...? Me están disparando los dos al mismo tiempo. O sea, hay que ser gilipollas, ¿no? Eh, bros. O sea, ¿qué cojones, qué cojones te pasa, tío? ¿Qué cojones te pasa, tío, hermano? O sea, con el tryhard puro y duro que te trae. <risa> Muchísimas gracias, Julio, por ese mega hosting, tío. Arigato, que os mi hermanote. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va el miércolescillo poderoso? Tenemos que meterle presión a este eh Tenemos que meterle presión ¡Guau! ¿eh? ¡Wow! GG, ¡Coño! GG, ¡Joder! Vas a tomar por culo, macho Campero asqueroso, que estaba con el bot de encima ¡Bah! Que sí, follen, él el es el que nos tío. ha dado tanto por culo ahora en esta partida O sea, a ver Ah, que nos está viendo ya, tío, no me lo creo No me lo creo, tío, que me esté viendo, loco No me lo creo, tío, no me lo creo, chavales, no me lo creo Me van a tirar, ¿eh? Me van a tirar, pero bueno Me van a tirar, pero lo necesito, tío Buen francazo, ¿eh? Buen francazo, bros Buen francazo, le he peinado el flequillo, pero al máximo, ¿eh? Le, vamos, le he peinado el flequillo Que flipas, macho Bueno, esperad A ver GG, tío Menos mal, menos mal, chavales A ver, bueno Aquí tenemos un par de pendejos viejos Bueno, esperad un momento Me he liado. Me he liado porque Yo iba a hacer esto Ah, me lo está tirando, tío. Está tirándonos. Ah, sí, sí, sí, me lo ha tirado, tío. Qué personaje, tío. Mantilla, barra. Qué grande, tío, mantilla. X1. Hasta ah. se me reinicio el window. LOL, ¿en serio? Va, y va como el culo, tío. Hoy ya lo habéis visto y va como el trasero, loco. Os lo prometo, eh. Va como el culete, tío. Va como el culete. Mal. Un momento, porque de aquí no va, de aquí no van a salir muchos Aquí no van a salir ni uno, tío, los voy a matar a todos Tengo... Me faltan dos, tío No le he dado que es falso, tío un momentito, gente, pues sí, estoy sí jodido, ¿eh? Estoy sí jodido, ¿eh? Sí estoy ¿eh? sí jodido Se puede ganar, pero estoy sí jodido Vale, este es el de antes, tío ¿Para dónde cierra ahora, tío? Vale, para atrás de puta madre Hostia Complicada la partida, ¿eh? Tenemos el high ground supremo, tío Y tenemos la suerte de que vamos para atrás, tío Uf. Ah, no le he podido pegar más tiros, tío, ¿qué hace, loco? Vamos, GG bros, GG, that is my fucking concentration bro, that, that shit is real good, real real good bro Cago la leche tío, cago la leche tío, GG hermanos, GG bros, GG motherfuckers <laughs> The fucking skiller, nadie, nadie me gana el high ground tío <sighs> Dale nice. que puedes Dale que puedes A toda, con todo hermano Nos hemos partido el pecho, tío Qué grandes, macho El Dani, Muchísimas gracias por ese mega follow eh, Espero que disfrutes del directo Por supuesto De las grandes personas Que forman parte de esta gran comunidad De PapagioMov en Twitch Muchísimas gracias, bueno, gracias por, por ese mega follow poquito más de... No tengo camas elásticas Estoy jodido, ¿eh? Claro, yo igual No, como confío en ti, que grande tengo y no lo, Y no lo voy a, no lo volví a tocar Yo igual Eres mi picolo <risa> Qué guapo, tío picolo era la polla, macho era bollísima Creo que el pibe se ha muerto ahí O yo estoy flipando O no sé I don't know why But uh, the fucking store Stay on my head Bros Ajá, allí, allí, allí Vale woo What the fuck is going on, bro? Aventuras Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne Va, esta, esta partida, si no Hostia yo ¡Qué susto, tío! Me ha dado, loco Qué susto me ha dado, hermano, os lo juro Os lo juro, me ha dado un susto enorme, tío Me he cagado en 3D, bro Aventuras Tía, pues se vive loco Bueno, bueno, bueno A ver si me funa O sea, buah, no le puedo dejar ponerse vida, tío Te voy a dejar, bro. ¿Eh? Hola, Nicole. hay que chica! x1. No te escucho, pero te observo. <ríe> Me encanta, tío. ¡Qué chica! Hostia, qué buena, tío! Ya, yeah, tío, me ha dado, eh Me ha reventado, tío Wow That shit is mine, bro That shit is fucking mine, bro Get, get, get down Get, get, get down Get, get, get down <ríe> Me ha reventado yo es que tiene una escopetadora loco O sea, cuando tiene una escopetadora loco Me me fuma la cara <ríe> <laughs> GG, eh, first fucking game on the, on, the... <laughs> on the morning. Me cago en la puta, tío. Increíble, y tú me creí Hay que ni goles de clases, tío. Me cago en la leche.